El proyecto es un proyecto de extensión y en la cual nosotros eh, vimos la necesidad de ir eh, generando eh, mayor profundidad y claridad en conocimientos tanto de nuestros estudiantes como en la comunidad profesional. Estudiantes de distintas carreras, profesionales de, de no tan solo psicólogos o psicólogas, sino que también asistentes, trabajadores sociales, personas que trabajan en los equipos de salud mental. Mi interés es de, en este estudio era ver cómo algunos factores de riesgo se asocian a los síntomas de estrés postraumático, en particular las experiencias de maltrato durante la infancia y la calidad del apego a la adultez, ¿ya? utilizando una aproximación que se llama el modelo de REDES para el análisis de la psicopatología, que nos permite poder establecer relaciones complejas entre estos factores de riesgo y los síntomas del trastorno estrés postraumático. Eh, vimos que eh, es, es necesario que nosotros nos hagamos cargo como una universidad de ir movilizando el conocimiento y de traspasarlo desde, desde la, eh, la cátedra a la comunidad, a la comunidad profesional, de manera tal de permitir de que estos profesionales se encuentren más capacitados, mejor formados, para poder eh, ser más sensibles en torno a una temática que es bastante transversal que al parecer eh, necesitamos volver a repensar y mirar en función del de conocimiento que teníamos hace algunos años atrás. Desde este modelo de análisis de redes, el trastorno mental, en este caso el trastorno postraumático ya no es una categoría diagnóstica en sí misma, sino que es concebida como una constelación de síntomas que se activan mutuamente, donde el trastorno es una red de síntomas, no es una no es una entidad no observable subyacente, ¿sí? sino que es una interconexión de una red sintomática. La Universidad del Bio, Bio y nuestra Escuela de Psicología en particular, con el apoyo del departamento, hemos podido eh, concretar este deseo, es eh, dar un primer espacio para abrir el tema, la temática y recibir también a, a estudiantes y, y profesionales de otras casas de estudio, de manera tal de que la universidad eh, abre espacios de intercambio con universidades que también están presentes en nuestra ciudad.